Bienvenidos al webinar Crear Rúbricas que faciliten el seguimiento en las aulas Mariacano Virtual. Soy Joana Ruiz y los estaré acompañando en este espacio de aprendizaje como moderadora. El webinar tendrá una duración de hora y media y la dinámica será la siguiente. Una vez inicie el webinar se desactivará el micrófono. Al final del evento tomaremos asistencia y recuerden que se pueden certificar, si asisten a todos los encuentros y si durante el webinar surgen preguntas, al finalizar la presentación, activaremos el micrófono para responder a sus inquietudes. Este webinar será presentado por Paola Andrea Quintero. Ella es profesional en Ingeniería Informática, especialista en Administración de la Informática Educativa, con formación en competencias laborales y diseño de estructuras curriculares. Asesora pedagógica en Mariacano Virtual desde hace un año, acompaña los procesos que hace parte del diseño instruccional, desde la escritura, la orientación pedagógica, autores de contenido, la propuesta de guiones para los recursos educativos digitales, hasta la verificación de procesos de calidad de los materiales educativos que se implementan en el entorno virtual de aprendizaje. Docente con más de 20 años de experiencia en ambientes virtuales y presenciales de aprendizaje, en el diseño, dirección y desarrollo de proyectos multimediales e informáticos, y en el manejo de las plataformas online, LMS Blackboard, Moodle, SGA y Educativa Territorium, entre otros. Demos inicio entonces al webinar Crear Rúbricas que faciliten el seguimiento en las aulas Mariacano Virtual. Bueno, muchas gracias, Joana, y muy buenas tardes para todos, profes, tardes, noches. Bienvenidos una vez más a este espacio, y en especial a este webinar en el que vamos a estar entonces trabajando el tema de, de las rúbricas. Eh, el orden que tenemos entonces de la agenda para este webinar es inicialmente la definición de la rúbrica, luego hablar acerca de su intencionalidad pedagógica y la coherencia en los parámetros de la actividad versus los criterios de la rúbrica. Eh, luego vamos entonces a estar hablando acerca de cómo se asocia una rúbrica a una actividad, cómo se crea una rúbrica en mariacano virtual, cómo se puede modificar la escala de una rúbrica en mariacano virtual y por último cómo se califica una actividad con rúbrica. Muy bien. Entonces, para que demos inicio a nuestro primer tema, que es la definición de la rúbrica, aquí tenemos eh, una definición para la rúbrica analítica. Voy a iniciar entonces eh, indicándoles que existen dos tipos de rúbrica. Una es eh, este tipo de rúbrica que es la analítica, que es donde se eh, describen diferentes criterios, y la otra que es la que comúnmente tiene como una apariencia de lista de verificación o también conocida como rúbrica lista o verificación. Bien, En este caso, entonces, vamos a iniciar por la definición de la rúbrica analítica, que es la que vamos a trabajar en este webinar y que es la que comúnmente también se trabaja en la Fundación Universitaria Mariacán. Entonces, en sí, ¿qué es una rúbrica? Es una guía precisa que valora aprendizajes y productos realizados por parte del estudiante. Por lo general se representa en tablas que desglosan niveles de desempeño y los estudiantes, según esos aspectos determinados y esos criterios específicos sobre ese rendimiento, van observando cuáles son entonces los que van logrando y esto les va indicando a ellos unos logros de los objetivos. ¿sí? Es decir, la rúbrica como instrumento le da al estudiante la total transparencia para identificar, reconocer y aplicar cuáles son esos eh, criterios por los cuales él va a ser evaluado en determinada actividad propuesta por un profesor. Pero no solamente es un instrumento de conveniencia, en el buen sentido de la palabra, para el estudiante, sino que también lo es para el profesor, para aquel que orienta o hace la mediación como profesor de ese curso de asignatura puesto que también le va a permitir saber identificar eh, cuáles van a ser los criterios sobre el cual debe evaluar al estudiante para esa actividad específica. Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos decir que las rúbricas permiten a los estudiantes identificar con claridad y relevancia los contenidos y los objetivos de los trabajos académicos establecidos. Si observamos en estas dos primeras eh, viñetas que tenemos, se habla mucho acerca del objetivo curricular y acerca del objetivo académico, ya que obviamente, como ustedes bien saben, cuando se construye una actividad, esta actividad debe apuntar al logro de un objetivo, pero también debe estar relacionada a unos contenidos que de forma previa fueron estudiados o consultados por el estudiante y obviamente esos contenidos pues deben de apuntar también al objetivo principal y a los específicos, bien sea del curso y de las diferentes unidades. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque en un momento yo les voy a estar compartiendo un ejemplo entonces ya construido acerca de lo que es eh, la rúbrica dentro de lo que es el contexto de la actividad de Evidenciando mi Aprendizaje, que aquí en la institución universitaria Mariacano pues ya se tiene definida y que creo que en algunos de los webinars anteriores también ya los hemos ido identificando. Bien, y por último entonces también podemos decir que cualquier rúbrica debe considerar las siguientes premisas. Esto es muy importante. Eh, debe ser coherente con los objetivos educativos. Aquí vuelve y juega entonces de nuevo el tema de los objetivos. Es muy importante que esto lo tengamos presente. Eh, también entonces dice que debe ser apropiada al nivel de desarrollo de los estudiantes y establecer niveles con términos claros. Esto es importante porque el estudiante debe, de, obviamente, poder entender y comprender con total claridad la rúbrica desde el punto de vista o desde el momento en que él lo lee. Y así puedan, entonces, identificar cuáles son esos criterios con los cuales él va a ser evaluado. Continuando, tenemos entonces aquí nuestro segundo punto, que es la intencionalidad pedagógica y coherencia en los parámetros de la actividad versus los criterios de la rúbrica. Dentro de la experiencia de años eh, en los diferentes ambientes de aprendizaje, presenciales, virtuales y en los diferentes acompañamientos que he realizado en diferentes instituciones para muchísimos profesores, desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista curricular, desde el punto de vista didáctico, uno casi siempre se encuentra con que al momento de realizar la construcción de una rúbrica, y no está mal, pero no es el deber ser, por lo general el profesor va y busca en internet rúbrica para eh, calificar un video, o rúbrica para calificar una presentación interactiva o, rufri, o rúbrica para calificar un ensayo. Es muy probable que con lo que yo estoy diciendo, profes, ustedes se sientan identificados y como les digo, no está mal. Sin embargo, aunque es importante realizar la consulta, esa consulta que se puede utilizar obviamente como modelo y que se puede obviamente, digamos, personalizar para esa actividad específica, debe obviamente contar con una coherencia según lo que se está planteando. Entonces, al momento, digamos, de uno hacer una revisión desde un componente, bien sea pedagógico o desde un acompañamiento eh, técnico-didáctico, uno puede observar que la rúbrica muchas veces no es coherente a la actividad que el profesor está proponiendo. Y precisamente es por eso, porque fue y copió un modelo que tiene una licencia abierta, Crear e commons lo puede hacer y lo copia y lo pega tal cual. Pero este profe no tuvo en cuenta algo muy importante, y fue la construcción de la actividad que él de forma previa realizó. Porque obviamente la rúbrica, ¿sí? si ustedes van observando al momento de construir la actividad, pues antes de la rúbrica es la actividad. Es decir, antes de la, de la rúbrica yo debo determinar, primero, cuáles son los objetivos de aprendizaje de esa actividad. Usted debe decir, o sea, esos objetivos deben, se deben de establecer a partir de la intencionalidad de la actividad desarrollada, ¿sí? Eso como primero. Como segundo tenemos entonces otro aspecto importante que le va a dar coherencia en el tema de parámetros y criterios es identificar los elementos o aspectos a valorar dentro de nuestro formato, que es el formato de evidenciando mi, mi aprendizaje nosotros tenemos muchos aspectos como estos, por ejemplo, la estrategia de conformación de equipos de trabajo, eso es importante. Los parámetros para realizar la actividad, eso también es importante. Eh, y volviendo entonces acá a esta diapositiva, otro de los parámetros y de, y de los aspectos para brindar coherencia entre la actividad versus la rúbrica es definir los descriptores, escalas y calificaciones de criterios. Esos descriptores, escalas y calificaciones de, cri de criterios, ¿de dónde van a salir? Como les decía ahorita, antes de la rúbrica, tengo que haber realizado una correcta creación de mi actividad, siguiendo obviamente los parámetros que nosotros tenemos aquí en la Fundación Estatal Mariano. Ya les voy a compartir también este archivo para que todo lo validen. Entonces, a partir de esos parámetros y de esas características, es que yo comienzo entonces a definir esos criterios y las diferentes escalas de evaluación que va a tener esa rúbrica. Y por último, entonces, es determinar el peso del criterio. ¿sí? Por lo general, las rúbricas, eh, digamos que van desde nivel 0 hasta nivel 5. Entendiendo que cero es el, eh, la acción que no hizo el estudiante. O sea, le vamos a dar un cero por lo que no hizo. ¿Y qué no hizo? Enviar la actividad. Lo que no hizo es enviar la tarea. sí, bueno Eso por una parte. Y sabemos entonces que cinco va a ser el nivel más alto porque obviamente está cumpliendo con el criterio más alto que se le está dando entonces a la rúbrica. Pero que ese criterio a su vez fue extraído de dónde? Fue extraído entonces previamente de la actividad que fue generada, ¿sí? Para poder generar esa rúbrica. Bueno, entonces, teniendo esta claridad y antes de pasar eh, a identificarlo en el formato que les estoy contando, les voy a compartir esta información que es importante para la próxima semana y es que la próxima semana vamos a tener nuestro eh, siguiente webinar que es generar espacios para la comunicación y seguimiento en las aulas Mariacano Virtual vamos a estar en nuestros dos horarios habituales, martes el 5 de octubre de 6 a 8 y el viernes eh, 8 de octubre de, 2, de 10 a 12 entonces para que lo tengan presente y lo puedan eh, recordar mientras tanto yo voy entonces a terminar de compartir este archivo y voy a empezar a compartir mi pantalla, para que veamos el archivo entonces que les estoy comentando en este momento. Entonces, como bien hablábamos ahorita, desde la teoría, obviamente tenemos que ser muy coherentes entre la teoría y la práctica, en la Fundación Universitaria de Maracano contamos con este documento. No es necesario ir y crear otro documento, no es necesario tener otros eh, criterios o aspectos dentro de la actividad de evidenciando, de evidenciando mi aprendizaje, que ustedes saben que es el momento de la verdad, por eso se llama así, evidenciar. Es el momento en el que el estudiante va a dar evidencia, so, tanto para él, obviamente, también como para su docente, qué fue lo que él aprendió del material que consultó o el material que estudia bueno entonces aquí tenemos eh, un primer bloque que yo lo llamo el bloque de caracterización e identificación donde va a aparecer siempre el nombre de la unidad tenemos recuerden la relación entre unidad temas subtemas y actividad voy a poner acá un ejemplo que es un poco exagerado creo que ya lo he utilizado varias veces con ustedes pero no está de más repetirlo si yo estoy enseñándole a un grupo de estudiantes cómo utilizar los instrumentos de cuerda, la actividad que yo voy a presentar y que voy a planear y que debe de evidenciar ese estudiante, obviamente no puede ser cómo es el funcionamiento o el mantenimiento de eh, los instrumentos de percusión. Va a ser totalmente diferente, es decir, no va a haber coherencia, aunque es un ejemplo muy abismal o muy abisal, eh, a veces sucede. Entonces, por eso es importante caracterizar el nombre de la unidad, ¿sí? el nombre de la actividad, por lo general obedece, eh, bien sea a un instrumento que se va a presentar o a una mediación contigo que se vaya a hacer y a la actividad como tal que se propone. El objetivo de la actividad, qué es lo que ese profesor que propone la actividad busca que sus estudiantes evidencien, desarrollen y logren, entonces para eso está el objetivo. Y el nombre de la asignatura. Como ya les indicaba ahorita, entonces nosotros contamos con este formato. Cómo evidencio el aprendizaje de la unidad. Hay una estrategia para conformar equipos de trabajo, también obviamente podemos trabajar bajo eh, la forma individual. Y aquí es entonces donde empiezan a jugar esos criterios que nos van a ayudar más adelante a, conce a, a, a, sí, a concebir y a construir la rúbrica. Aquí está entonces, parámetros para realizar la actividad. Aquí es donde yo le digo entonces al estudiante cómo lo va a construir, cómo debe realizar esa actividad, cuáles son esos aspectos, esos parámetros. Le describo cuáles son esas acciones que él va a llevar a cabo para poder realizar de forma correcta esa actividad que le estoy proponiendo. Pero también tengo adicional unas características, ¿sí? Las características como de presentar la evidencia. Esto es importante que lo aprendamos a identificar porque esto es lo que nos va a nutrir a nosotros entonces la rúbrica. Que es decir, cuáles son los criterios de evaluación y sus diferentes niveles. Este es el modelo de una rúbrica tipo analítica. Entonces, los criterios van a ser los que tenemos en esta primera columna y los niveles son entonces los que vamos a tener desde la columna cero, donde hay una evidencia del que tra de, pues, de que hay un, una ausencia fuerte de parte del estudiante, no entregó el trabajo, no entregó la tarea, no entregó la actividad y hasta cinco que va a ser entonces el criterio máximo que ya el estudiante eh, va a poder identificar. Por eso decía al principio, es un instrumento que le brinda transparencia al estudiante para que él pueda identificar cuáles son los criterios por los cuales él va a ser evaluado o por los cuales se le va a valorar su evidencia. Entonces, aquí es donde ya de forma previa aparece y entra en juego este recurso. Bien, aquí entonces vamos a observar que vamos a estar validando presentación, es uno de los criterios, que es algo que está dentro de las características y que también está dentro de los parámetros, ¿sí? Entonces, vamos a ver la presentación. También está la calidad de la información, porque obviamente le estamos pidiendo al estudiante en esta actividad que genere un esquema, ¿sí? Entonces, aquí ya entra lo que tiene que ver con el producto que va a entregar ese estudiante calidad de la información, luego tenemos capacidad de análisis y síntesis, esto es lo que ya tiene que ver más que todo con eh, la acción cognitiva que el estudiante debe realizar para poder realizar esta eh, construcción de ese esquema. Luego entonces tenemos la participación, es decir, que se evidencia que todos los integrantes del equipo sí participaron, aquí entra entonces la modalidad eh, de trabajo, si va a ser en grupo o si va a ser de forma individual. Y aquí entonces, miren que en estos cuatro pequeños criterios, yo ya he terminado de construir mi rúbrica y esa rúbrica es coherente totalmente a lo que está propuesto dentro de la actividad. Entonces, el ejercicio es sencillo. Inicialmente, para poder llegar a la rúbrica, debo entonces construir la actividad. Una vez construyo la actividad... Una vez ya indico, le indico al estudiante cuál es la estrategia, si es individual, si es por grupos, le indico los parámetros, le indico las características, le indico el tipo de archivo a entregar y por dónde, porque le estoy dando todas las acciones necesarias y suficientes para que él pueda presentar la actividad y pueda evidenciar qué fue lo que él aprendió, ya entonces ahí sí ya puedo venir y con total tranquilidad, de acuerdo a lo anterior, ayudar entonces en la construcción de esa rúbrica para que el estudiante pueda tener eh, de forma directa un instrumento transparente para que él pueda identificar cuáles son esos criterios por los cuales le van a, a evaluar. Bien, ahora entonces, una vez se tiene esto, ya podemos decir que la podemos asociar, ¿cierto? Podemos asociar la rúbrica a una actividad, y esto lo vamos a hacer entonces ahora sí ya desde Mariacano Virtual. Para eso entonces yo voy a venir a la plataforma y voy a venir a mi curso de pruebas. Bueno, en este curso entonces, eh, como ustedes bien ya saben, la distribución que se tiene para los cursos es que en la opción de contenido de la asignatura es donde generalmente nosotros vamos a encontrar ese momento de evidenciando mi aprendizaje que son los momentos que van a estar en las unidades. Yo aquí voy a trabajar en la unidad 1, ¿bien? Entonces, ¿cómo creo yo una rúbrica en Mariacano Virtual? Para poder crear esa rúbrica, inicialmente, pues activo la edición, que esto para ustedes ya es común, y voy a venir y voy a generar entonces una actividad. Esa actividad eh, yo puedo entonces... Crearla, bien sea como una tarea o como un foro. Y para ambos puedo entonces eh, asociar la rúbrica, ¿sí? Pero recuerden, de forma previa tuvo que haber una plataforma, de forma previa tuvo que haber un análisis, de forma previa tuvo que haber una construcción de la actividad y según esa construcción de esa actividad, según el formato que nosotros eh, disponemos en la Fundación Universitaria Mariacano, según esos, esas estrategias, esos parámetros, esos criterios, entonces es que voy a construir mi rúbrica. Para poder llegar a este momento, primero debo haber construido ese documento. Bien, entonces yo voy a iniciar por la tarea. ¿Sí? Aquí voy entonces normalmente, no es, digamos, eh, algo que sea como muy novedoso, desde aquí entonces le voy a dar el nombre a la tarea, voy a poner, por ejemplo, Tarea con rúbrica. Esto es para nosotros, para que sepamos eh, en cuál lo vamos a, en qué tareas que vamos a poner esto. Aquí, obviamente, en caso tal de que ustedes quieran colocar la descripción, pues, adelante, que es muy importante. Como ustedes ya bien han visto eh, cómo se manejan las descripciones al interior de cada una de, de las tareas o de estos momentos, en caso tal de que necesiten... Eh, importar el archivo, en este caso yo voy a poner el, de ejemplo, de enseñar, de, el, el ejemplo de la actividad de enseñanza-aprendizaje que les acabo de mostrar, voy a venir y voy entonces a eh, trabajar cuáles son los criterios de la disponibilidad, en este caso para este ejercicio yo no voy a tener ningún tipo de disponibilidad, es decir, lo voy a dejar sin fecha límite de entrega y sin fecha límite de, de inicio y de final. Aquí me dice entonces cuáles son los tipos de entrega, si yo le voy a permitir que el estudiante tenga archivos adjuntos enviados, eh, si lo va a permitir también que tenga texto en línea. Por lo general, pues estas dos eh, acciones también las indica eh, la actividad que se esté planeando, ¿sí? Bueno, ¿cuál va a ser el número máximo de archivos? Eh, la capacidad máxima que se le pueda dar. Y venimos entonces aquí a esta parte de la calificación. En la calificación es entonces donde vamos a hacer la elección de esa rúbrica. En el tipo de calificación entonces puedo, eh, puedo eh, elegir la um, escala, ¿sí? Puedo elegir escala o también puedo elegir acá la puntuación, por lo general, para nosotros la puntuación. Método de calificación, aquí entonces es donde va a venir eh, el momento para poder identificar ¿Cómo voy yo a, a valorar por medio de la rúbrica? Entonces, tengo calificación simple, directa, guía de evaluación y rúbrica. Para este caso, elijo entonces la rúbrica. Ya si tengo categorías, si yo ya fui un profe bien juicioso, que yo sé que ustedes son muy juiciosos, y de forma previa, entonces ya fui, miré cuáles son las diferentes fases del profesor, ya hice mi alistamiento, ya tengo listo eh, todo mi centro de calificaciones, ya creé mis diferentes momentos... Entonces, vengo y elijo uno. En este caso, yo la voy a poner en el seguimiento del 70. Eh, la calificación mínima para aprobar le voy a poner que sea tres. Eh, envíos anónimos, no. Y lo demás lo voy a dejar tal y cual como está. ¿Sí? Pero, ¿en qué me voy a fijar? Me voy a fijar, entonces, que si sí tenga esta opción. Independientemente de todas las otras opciones que hay acá colapsadas, que ya ustedes han aprendido a manejarlas, a identificarles, a ver para qué se utilizan, ya dependiendo de todo lo demás que ustedes vean que eh, tienen que ajustar acá, adelante. Pero aquí te, siempre tengo que fijarme que tenga entonces rúbrica, ¿ok? Bien. Entonces yo ya elegí la rúbrica, ahora lo que voy a hacer entonces es decir guardar cambios y mostrar, o puedo también decirle regresar al curso, pero pues nos devolveríamos como un paso más. Cuando yo le digo entonces guardar cambios y mostrar, observen que eh, de forma automática la plataforma Maria Cano me trae a este espacio. En este espacio que tengo, en este espacio tengo crear formulario desde cero o un nuevo formulario a partir de una plantilla. Por lo general, siempre elegimos un formulario desde cero. ¿Por qué? Porque cada actividad va a tener sus parámetros y sus características específicas que son muy propias de esa actividad. Entonces, para aprovechar esto, ¿sí?, lo que hacemos aquí es que vamos a elegir un nuevo formulario desde cero. Tan pronto elegimos el nuevo formulario desde cero, le vamos a, la vamos a asociar con un nombre. ¿Cómo es la asociación? Yo coloqué ahorita tarea con rúbrica, entonces aquí voy a poner tarea con rúbrica. ¿Sí? Aquí ya lo tengo. Aquí puedo colocar una descripción para esa rúbrica. Puedo entonces colocar, por ejemplo, eh, esta es la rúbrica para esta tarea o puedo colocar, eh, si es necesario, si no lo puedo dejar eh, así en blanco, puedo colocar también eh, al estudiante un mensaje que diga eh, para poder aprobar de cumplir con los criterios que están en esta rúbrica. ¿cierto? Bien. Y aquí entonces es donde vengo a construir mi rúbrica. ¿Qué voy a observar? Voy a observar que... Tengo una fila solamente. Aquí todavía no está construida esta matriz. Entonces, yo voy a minimizar un poco este archivo, lo voy a minimizar así, para poder trabajar esta ventana eh, en espacio compartido. ¿sí? Y ustedes puedan ver cómo es que voy a construirla. Aquí voy a ocultar también mi menú de navegación de la plataforma lateral izquierdo. Lo voy a ocultar para que me quede este espacio. Creo que es es suficiente para ustedes que lo puedan ver. En caso tal de que alguien no lo esté viendo, por favor me lo indica y entonces miramos qué otra estrategia aquí utilizamos pues con esta pantalla mía que es un poquito grande. Bueno, entonces ¿qué tengo acá? Vamos a mirar. Yo tengo los criterios y tengo los niveles. Si yo observo, aquí tengo nivel 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí tengo nivel 0, 1, 2, entonces tengo que añadir 3, 4 y 5, miren que el solito viene y me pone acá los puntos, ¿lo ven? Bueno, aquí es muy importante entonces que ya lo tengamos claro, tengamos clara esta parte y que entonces miremos también, ya tengo los niveles, voy a mirar entonces cuántos criterios tengo, tengo 1, tengo 2, tengo 3, y tengo cuatro criterios. Entonces, aquí vengo y hago clic en la opción de añadir criterio. Uno, ya está ya aquí hay uno añadido. Dos, tres y cuatro. ¿sí? Te recuerden, este, esta columna es el criterio. Y estos van a ser los niveles. Bien, aquí entonces ya los tengo. Ahora, ¿cómo voy a nutrirlo? Muy sencillo. Voy a venir entonces y voy a tomar presentación. ¿sí? Vengo y lo copio. Y lo pego ahí, y lo dejo ahí. Ahora, para cero puntos, como me lo está mostrando en el sentido contrario, es decir, aquí el cero está a la derecha, pero aquí inicia a la izquierda, entonces simplemente vengo. Si yo tengo claro que este criterio va a ser el mismo para todos, entonces de forma inmediata vengo y pongo que este criterio va a ser el mismo para todos. Y ahí ya tengo parte del trabajo construido. Luego me vengo para el uno. Para el 1, que es el 1 de quién? De presentación, ¿sí? Luego me vengo para el 2 de presentación, copio y pego, y así entonces es como va fluyendo la dinámica de la creación de la rúbrica. Por eso es importante que se pueda construir de forma previa para que cuando ya se llegue al momento de hacer la mediación técnico-pedagógica, es decir toma un instrumento tecnológico como la plataforma Mariacano Virtual, con un instrumento pedagógico como es eh, el, el, el formato evidenciando mi aprendizaje, yo puedo entonces construir de esta manera y miren qué claro es. Bueno, y así entonces sucesivamente voy a hacer lo mismo con calidad de información. Eh, vengo y entonces tomo el 1, pongo el 1, luego el 2. Aquí me va a morar de pronto un poquito, pero es necesario que ustedes vean todo el proceso desde cero para que puedan identificar eh, cómo es que se hace, cómo es que se estructura y obviamente la necesidad de tener de forma previa eh, creado. Ah, perdón. Bueno, aquí pasó algo. Me dejé llevar del, del formato. Perdón, vengan, yo lo, yo lo copio acá. Ah, este ya está copiado. Este es el que viene aquí. Este es el que viene acá. Aquí, este es el de 3, este es el de 4 y este es el de 5. Ahora sí estamos bien, muy bien. Vamos copiando, vamos pegando. A medida que yo voy copiando y pegando y voy, me voy desplazando con el clic del mouse para otra de las... de los niveles, eh, de forma automática, el, ah, digamos que ya lo guardan en esta casilla. Sin embargo, aún no ha sido eh, guardado del todo. Es decir, no se, ha, no se ha guardado porque aún no le he dado clic en esta opción. Guardar, eh, guardar como borrador o guardar y dejar preparada. Por lo general... Cada vez que pues, se crea una rúbrica y ya obviamente yo sé que es la rúbrica que va a estar eh, directamente relacionada o que va a estar eh, directamente asociada a la actividad que yo ya creé, bien sea un foro o una tarea, entonces por lo general uno ya la puede publicar. Y no va a haber ningún inconveniente con el que el estudiante la vea de forma previa, porque como les decía al inicio, pues esa es la idea. La idea es que el estudiante pueda acceder al documento, pueda acceder al instrumento, perdón, y ver y conocer de forma transparente cuáles son esos criterios con los cuales él va a ser evaluado. Bien, aquí ya estoy entonces terminando. Miren qué sencillo fue. Eh, importantísimo entonces que nosotros tengamos de forma previa este eh, documento construido. Bien. Viendo entonces esto, voy a volver a maximizar más mi pantalla para que ustedes lo puedan ver mejor. Entonces, observen que aquí ya los tengo. Si yo tuviera más niveles, entonces obviamente añadiría otro. En este caso, desde el formato que manejamos en la Fundación Universitaria Maracano, en Evidenciando mi Aprendizaje, manejamos los eh, niveles desde 0 hasta 5. Aquí entonces ya los tenemos y tenemos también entonces los diferentes criterios que vamos a estar entonces teniendo en cuenta para poder calificar a ese estudiante. Ahora, este mismo proceso que yo acabo de realizar para, la, para el recurso tipo tarea es el mismo proceso que voy a realizar para Foro. Ya les voy a mostrar cómo. Entonces, luego tengo opciones de la, de la rúbrica. En este espacio, por lo general, se deja todo completo, todos estos chuladitos, porque lo importante es que se pueda mostrar toda la funcionalidad de la rúbrica, tanto para el estudiante que lo va a poder leer, pero también para el profesor, porque ahorita vamos a mirar en el último punto, cómo calificar una actividad con rúbrica. Bien, entonces, si yo hago esto, si lo guardo como borrador, quiere decir que yo más adelante voy a tener que venir y hacer esta modificación en la rúbrica, ¿sí? Pero si yo ya estoy totalmente clara y definida que... Eh, esta es la rúbrica correcta, que no copié y pegué de internet los criterios, aunque puedo consultar, recuerden, no está mal hacer la consulta, pero que los criterios que yo haya consultado los haya que eh, personalizado, apropiado, de forma coherente con la actividad que propuse, la actividad de evidenciar mi en aprendizaje. ¿Listo? Entonces, como yo ya estoy segura, vengo y hago clic en guardar rúbrica y dejarla preparada. Esto quiere decir entonces que tanto el profesor como el estudiante, cuando ingresen a esta actividad, van a poder ver la rúbrica. Entonces, yo en este momento estoy obviamente desde el perfil de profesor y estoy al interior de la actividad que fue la que creamos inicialmente, tarea con rúbrica. Ahora entonces voy a hacer clic aquí en ver todos los envíos. Tan pronto hago clic aquí, obviamente, como les digo, esta es un aula de prueba. Aquí no voy a tener alumnos eh, o estudiantes reales, pero sí puedo ver cómo me quedó la rúbrica. Entonces vamos a suponer que Girlena Sánchez Álvarez me envió su tarea. Voy a hacer entonces clic aquí en la opción de calificación. Y cuando yo hago clic en la opción de calificación, voy a observar que ya tengo la rúbrica creada. ¿sí? La rúbrica está creada. Yo ya puedo venir y empezar a interactuar. ¿Y cómo sería entonces la interacción? La interacción es, voy a recibir el trabajo que me envió la estudiante Girlena Sánchez Álvarez, lo voy a abrir, lo voy a descargar, lo voy a aperturar y voy a validar si cumple con estos criterios de forma específica. Entonces voy a mirar, ah bueno, Girlena entregó el trabajo, sí, o sea que no le puedo poner un cero. La actividad cumple con los para no cumple con los parámetros solicitados, entonces le pongo uno. Pero si yo veo que la actividad cumple con algunas componentes solicitados, pero con errores ortográficos, entonces ese criterio sería 2. Pero si la actividad cumple con algunos de los componentes solicitados en la actividad, solo con algunos, 3, cumple con la mayoría, pero si cumple con todas, entonces tiene un 5. Si yo quiero ver mejor la rúbrica, vengo y hago clic en este cuadrito y él me va a permitir a mí ponerla más amplia. Adicional, me va a abrir y me va a habilitar este campo qué es el campo para colocar eh, observaciones. ¿Qué sucede? Miren, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, eh, y más que todo enseñanza, que es el del lado en el que estamos nosotros, o sea, no quiere decir que nosotros los profesores no aprendemos, pero obviamente como docentes, como orientadores, y mediadores de los diferentes cursos, ¿nosotros qué tenemos? Tenemos eh, obviamente la responsabilidad de la enseñanza de enseñarle a ese estudiante. Entonces, en este campo que se nos acaba de activar aquí, yo puedo decirle, vamos a suponer que Girlena cumple con algunos de los componentes en la presentación, le faltan algunos. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Puedo venir aquí y darle entonces la retroalimentación de cuáles son esos componentes que a ella le faltan. Ah, no, Girlena, mira es que a ti te hace falta entonces... Eh, que tengas en cuenta la portada, que tengas en cuenta el logo de la institución, que tengas en cuenta que ahí debes de colocar no solamente tu nombre, sino también el nombre de tus compañeros. ¿Según qué? Según esos parámetros y esas características previas que se definieron en el documento, ahora sí lo voy a poner ya más grande, que se vinieron en el documento en el cual yo creé la actividad evidenciando mi aprendizaje, ¿ok? Entonces, eso es importante, que yo pueda saber, conocer cuáles son los parámetros y conocer cuáles son las características. Bueno, es muy probable que para algunos de ustedes que nos están acompañando hoy aquí, algunos de ustedes eh, también dentro de, de, de las responsabilidades que tienen, les hayan hecho la asignación del rol de autor de contenido. Entonces, resulta que los cursos o las asignaturas y sus contenidos, y como lo vemos en plataforma, no es un proceso que se hace de forma improvisada, sino que es un proceso muy orientado, eh, es un proceso muy acompañado y es un proceso que requiere de un profesional experto en un tema específico que es el autor de contenidos. Él entonces va a escribir unos contenidos para poder realizar la conformación de esa escritura. Y dentro de esos contenidos, ¿qué va a estar? Va a estar entonces eh, este instrumento. Sin embargo, ese autor de contenidos no siempre tiene la dicha de ser el autor de contenidos y a la vez ser el mediador, el profesor, el instructor, eh, el docente de esa asignatura, ¿sí? O de ese curso. Entonces va a venir otra persona que posiblemente por primera vez va a ver este curso, ¿cierto? O sea, este contenido. Puede que también sea muy experto en el tema, que es lo ideal, ¿cierto? Pero... Eh, es primera vez que ve el contenido específico de esa asignatura, entonces por eso es tan importante la rúbrica y por eso es tan importante poder realizar de forma correcta la planeación de estos parámetros, la planeación de estas características para poder que ambos me alimenten obviamente la rúbrica como lo veíamos ahorita desde la teoría. Bien. Volviendo entonces acá a la plataforma, yo puedo entonces venir y decir, bueno, vamos a suponer que Girlena, esta fue eh, el único punto que le faltó, pero los demás obtuvo un 5. Está bien. Entonces, pues miren que aquí yo ya tengo calificada mi rúbrica. Bien. Si ya sacó 5, pues, no, y considero que no es necesaria retroalimentarla, adelante, no hay problema. O si dentro de la retroalimentación solamente le quiero poner por qué no alcanzó no logró el 5 sino que también le quiero dar la oportunidad de que lo vuelva a enviar entonces también le puedo decir aquí por favor eh, haz las ajustes y lo vuelves a enviar cierro sin ningún problema nada se me va a borrar todo va a quedar acá y también puedo entonces colocar algunos comentarios de retroalimentación bien sea en esta caja o en la rúbrica ¿sí? de manera tal que sea entendible para el estudiante y que él pueda comprender en dónde tuvo los no aciertos para que luego los conviertan aciertos Porque no son errores, no son fallas, sino que no acertó, ¿ok? Bueno. Luego entonces puedo eh, reenviarle el archivo, si le, re le retroalimenté el archivo, le hice alguna revisión o simplemente si no, pues lo dejo así vacío. Y voy a hacer clic entonces en guardar cambios. Tan pronto yo guardo cambios, si hubiera pues, obviamente más estudiantes que me hubieran enviado la calificación, puedo entonces dar clic aquí atrás y voy a observar, voy a actualizar, que ya le califiqué a Girlena. Girlena en este momento tiene entonces 4.5 de 5. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ob obviamente hubo un criterio en uno de los niveles donde ella no eh, cumplió con la entrega de forma completa como se había entonces validado, o bueno, como se había pues, eh, validado no, como se había establecido dentro de la rúbrica bien, así es entonces como yo puedo construir de sencillo una rúbrica en mariacano virtual, claro, está muy sencillo profes, porque uno copia y pega ¿cierto? pero ¿qué sucede? ¿dónde está la creatividad, el ingenio la experticia de esa de ese docente o de ese autor o, o de ese mediador que está en este momento eh, construyendo está aquí aquí es donde está el momento de la verdad sí aquí simplemente lo que yo estoy mostrando digo simplemente no pues para demeritar la tecnología porque sin ella pues imagínense dónde estaríamos nosotros digo es eh, porque simplemente pues es, es la mediación si ¿sí? la mediación eh, tecnológica, pero ya lo que se expone aquí, qué es lo que se muestra, qué es lo que sale al público, que es esa creación que se hizo, obviamente primero tuvo que haber pasado por aquí. Esta es la plataforma. Sin esto, obviamente no lo vamos a lograr. Ahora, vamos a suponer que esta actividad, esta misma que tengo, pues no fuera una tarea, ¿cierto? No fuera a través del buzón de tareas, sino a través de un foro. Los foros también tienen rúbrica. Resulta que esta plataforma que nosotros utilizamos también nos va a permitir eh, colocar entonces el foro con rúbrica. Obviamente yo no voy a repetir todo el proceso de cómo se crean los niveles y los criterios, porque ya ustedes eso lo vieron, para la tarea, ¿cierto? Que fue esta tarea con rúbrica. Ahora entonces vamos a crear un foro con rúbrica y vamos a validar. Entonces aquí vengo a la, a la opción de foro. Voy a, voy a decir entonces foro con rúbrica. Sí. Aquí coloco las instrucciones que yo considere eh, normales. Por lo general, se, a, se aplica la rúbrica para debate sencillo y para foro de preguntas y respuestas. Eh, entonces, en este caso, yo a elegir debate sencillo. Volvemos a las mismas características de este recurso que siempre va a tener la disponibilidad, o sea, desde qué fecha se apertura el foro y hasta qué fecha puede participar el estudiante. Eh, cuáles son entonces eh, las otras características que yo quiera, si quiero permitirle que adjunte archivos, eh, en fin, hasta que llego también a la opción de calificaciones. Entonces, en la opción de calificaciones, yo voy a validar, perdón, en evaluación del foro, aquí en evaluación del foro, eh, en la evaluación del foro completo, voy a elegir entonces puntuación, y una vez elijo puntuación, miren que se me desplegan exactamente los mismos campos que, te, que tenía ahorita en la actividad, ¿sí? Miren que se me despliegan exactamente estos mismos campos. Entonces, puntuación o puedo decirle entonces escala. En este caso, si va a ser de aprobación, si va a ser escala de competencias por defecto decimal con un dígito, podemos elegir la que consideremos que es la que vamos a necesitar para este proceso. Luego entonces me dice, ¿qué calificación vamos a, qué método de calificación vamos a utilizar? Entonces yo vengo y le digo que sea rúbrica. ¿sí? Ahora, mmm, la voy a colocar dentro de categoría porque recuerden que somos unos profesores superjuiciosos que ya hicimos todas las fases del proceso, eh, todas las fases de acompañamiento del profe, que dentro de ellas está la fase del alistamiento, ya entonces lo va a poner dentro del 70%. Aquí... En, en calificaciones, voy a elegir entonces qué calificación le voy a dar. ¿Por qué? Porque a veces resulta que en los foros, como es un debate, cierto eh, los estudiantes pueden tener varias, eh, varios aportes a ese foro. Sin embargo, también eso depende muchísimo de cómo se haya configurado esta actividad previa. Algunas veces dentro de los parámetros... ...de la actividad, cuando se tiene un foro, se le pide al estudiante que haga su participación, pero que también vaya de respuesta a la participación de varios estudiantes. Ahora, ahora es muy importante cuando nosotros estemos creando este formato, evidenciando mi aprendizaje, para una actividad de foro, que si logremos el objetivo que estamos planteando pero también que logremos la intencionalidad formativa que nos da el foro. Yo creo que en algunas ocasiones ustedes me han escuchado decir que el foro es una herramienta muy camaleónica. ¿A qué hago referencia con eso? Yo puedo utilizar un foro para responder, un foro de ayuda o un foro de dudas, para responder a las dudas e inquietudes que tenga el estudiante, ¿cierto? Y ahí no tiene que haber siempre calificación, no es necesaria, no es, digamos, obligatoria. También puedo tener un foro de debate sencillo donde no voy a debatir ningún tipo de aspecto académico, sino que es un espacio como de compartir, hacer tejido humano, de donde voy a como un espacio para, espar, para esparcimiento, ¿cierto? Donde eh, yo le voy a permitir al estudiante que haga tejido humano con nosotros, que se presente, que cuente cuáles son sus expectativas, qué es lo que quiere, lo que busca del curso, y que se relacionen para que se conozcan, ¿cierto? Pero también tenemos los otros foros que tienen una intencionalidad formativa donde esa, si ese foro, esa actividad de foro sí si va a tener calificación y también donde esa actividad de foro va a tener un peso y una incidencia en la nota del curso, ¿cierto? Entonces es muy importante cuando yo voy a crear el foro que dependiendo de esa intencionalidad formativa, en este caso estoy hablando de los que se van a evaluar, ¿cierto? de los formativos, que yo sepa entonces que voy a crear, si voy a crear un foro de debate, si es para debatir yo no puedo colocar preguntas cerradas. ¿a qué hace referencia esto? Si yo voy a generar un debate y le coloco a los estudiantes preguntas cerradas que se puedan responder, por ejemplo, con un sí o con un no, obviamente no voy a, no voy a lograr el objetivo, que es generar el debate, y obviamente también dentro de esas características y parámetros es muy importante, así como es importante entonces, crear una pregunta orientadora correcta. Así también como es importante entonces crear eh, unos parámetros eh, correctos para la realización de la actividad, también entonces unas características. Por ejemplo, entre esas características debe estar eh, las reglas de netiqueta. Dentro de las reglas de netiqueta, en entonces... Se habla de algunas de ellas, yo les voy a, les voy a mencionar acá algunas, por ejemplo, algunas de ellas es, por ejemplo, en la escritura. En la escritura, entonces, hay estudiantes y profesores y muchas personas, no solamente, digamos, genética del estudiante, también de docentes, y muchos profesionales que todos lo escriben en mayúscula, ¿sí? Cuando nosotros estamos hablando, entonces, de las eh, normas de etiqueta, hacemos referencia que si todos lo escribimos en mayúscula, estamos entonces eh, enviando un mensaje con voz alta o gritado, entonces por eso es importante que dentro de esas características de la, de la presentación de la evidencia se le diga al estudiante que él debe de tener eh, esas normas de la etiqueta presente, uno no escribe en mayúscula, segundo, aunque esto es un foro donde cada uno va a dar su opinión y va a dar aportes, bien sea a un problema que se proponga, la resolución de un problema, la resolución de un caso, o a la eh, respuesta a una pregunta orientadora que ustedes como profesores propongan, o que ya bien sea este propuesto porque ustedes van a iniciar un curso que ya está construido. Entonces, ahí es muy importante que ustedes le puedan decir al estudiante que, aunque no es necesario, o sea, no tiene que estar de acuerdo con lo que todos están diciendo, Puede obviamente refutar y debatir dentro de los términos establecidos del respeto. En especial cuando son temas, digamos que generan un poquitico, como que son un poco candentes, bien sea de política, bien sea de religión, bien sea de sexualidad o bien sea de deportes. En especial los temas de los equipos de fútbol. Entonces es muy importante que se le dé al estudiante como esas características de cómo va a presentar esa evidencia, cómo debe escribir, cómo se debe de dirigir a sus compañeros, cómo debe realizar eh, obviamente la participación, cuando vaya a dar su opinión frente a la opinión que ya otro compañero dio. Puede decir, no estoy de acuerdo, sin embargo, eh, por tales cosas, pero sin embargo respeto esa opinión. ¿sí? Entonces es muy importante que esas características también estén aquí. ¿Por qué? Basados entonces, una vez más, en esos parámetros para realizar la actividad, eh, en esa estrategia, en esas características, es que va a volver entonces aquí a alimentarnos, nos va a alimentar la rúbrica, ¿sí? Yo puedo ir y consultar en Google, ¿cómo realizar una rúbrica para calificar o evaluar un foro? ¿Válido? Sí, absolutamente. Lo que no es válido es copiar y pegar la rúbrica tal y cual, porque... Si no tengo en cuenta los parámetros y las características y la estrategia, no va a haber coherencia. Bien, volviendo entonces a este espacio, aquí eh, yo voy a decir entonces cuáles van a ser las valoraciones. Como estábamos hablando ahorita, pues yo puedo tener a un estudiante que participe eh, en el foro, que participe varias veces, ¿sí? Si en la primera no lo logra, entonces yo le doy oportunidad para que lo vuelva a hacer. Entonces puedo decir, por ejemplo, que sea... La calificación más alta o puedo decir que sea un promedio de todas sus participaciones o que sea una suma de las valoraciones. En este caso yo voy a poner la calificación máxima. Bien. La calificación máxima va a ser entonces 5 y para probar digamos que va a ser el 3 que habíamos hablado ahorita. Bien. Ah, bueno, y recuerden que como yo soy tan juiciosa, voy a colocarlo entonces en el seguimiento del 70%. Ok. Ahora entonces voy a venir aquí y hago cambios. Ah, bueno aquí voy a hacerlo a diferente a como lo hicimos con la tarea porque puede que en algún momento hagamos sin querer o a veces digamos como la mecánica o si ya digamos tenemos como en, nuestro, en nuestra psiquis ya tenemos como muy eh, afianzado este concepto de dar clic en guardar cambios y regresar al curso entonces uno dice ay, ¿cómo es que yo puedo volver a, a entrar para ver la rúbrica, a veces eso puede suceder bueno, entonces si eso sucede lo que hago yo simplemente es que vengo al foro, abro acá ¿sí? y aquí voy a hacer clic y voy a observar entonces, aquí ya estoy dentro del foro, como si yo fuera a participar. Y aquí voy a hacer clic entonces en definir rúbrica. Hago clic aquí. Ahora ya entonces vuelvo a tener exactamente lo mismo. Vuelvo a tener la misma disposición de herramientas que tengo en la tarea. Ambas funcionan igual. Entonces aquí yo voy a poner foro o rúbrica, vamos a poner rúbrica para foro. Ya ustedes ponen foro unidad 1, unidad 2, unidad 3 o foro que se llama de tal manera, o sea, el nombre que ustedes quieren. Aquí la descripción que ustedes consideren necesaria, bien sea para ustedes o bien sea para el estudiante. Y aquí entonces ya empiezo nuevamente a crear mi nivel. ¿sí? Aquí tengo entonces nivel 0, nivel 1, nivel 2. Nivel 3, nivel 4 y nivel 5. Y dependiendo entonces de mis criterios, yo voy entonces a colocar el número de criterios que sea necesario. Yo ya sé que vengo y lo alimento copiando y pegando lo que hay en donde en este documento. Entonces yo voy a hacer una pequeñita para que miremos luego cómo se puede realizar esta calificación. Voy a hacer aquí una pequeñita. Eh, a ver. Vamos a mirar, ah, bueno, en caso tal, en caso tal, que yo diga, bueno, creé un añadí un, un, un, un, un, un, un criterio de más o añadí un nivel de más, ¿qué hago? Entonces, si yo lo quiero quitar, en este caso, pues vengo de la X. Yo no lo voy a quitar porque recuerden, dentro del formato que tenemos eh, para la rúbrica analítica, en la Fundación Unitaria de María vamos de 0 a 5. Entonces, yo no voy a quitar el 0, pero si lo tuviera que quitar, por ejemplo, el 0, lo quito de acá. Y si quiero eliminar todo un criterio, entonces simplemente vengo y elimino el criterio, ¿cierto? Bueno, eh, yo lo voy a dejar, eso no va a pasar en la vida real, esto va a pasar solamente para el ejemplo, yo lo voy a dejar solamente con un criterio, ¿sí? un solo criterio y sus eh, cinco niveles, pero recuerden, Perdón, sus seis niveles porque estamos incluyendo el cero. Pero recuerden que esto no va a suceder. Esto es un ejemplo solamente para que sepamos cómo se llena y luego veamos cómo se califica. Bien, vuelvo entonces a este momento de volver un, un poco más pequeño los archivos. El archivo y ampliar este. Para copiar y pegar simplemente es eso. Entonces pues aquí vengo presentación. Este va a ser mi primer criterio. La actividad... Eh, ah, no, perdón. Aquí es la de cero. Esta es la de cinco que va aquí. La de cero que va acá. Cero, uno, dos. A veces pasa, por ejemplo, a mí me pasa que voy copiando tal y cual como está en el archivo y miren que eh, hay que prestar pues, como atención en eso. Bueno, entonces esta es la que ya tengo. ¿Ok? Ya la tengo acá. Vuelvo a ampliar mi pantalla perdón mi ventana, y aquí vengo y le digo entonces guardar la rúbrica y dejarla preparada, de tal manera que esa rúbrica ya entonces me permita eh, poderla ver, aquí ya la tengo si la quiero editar, vengo y la edito. si la quiero eliminar, vengo y la elimino esto mismo nos va a suceder cuando tengamos entonces la rúbrica en la opción de tareas bien, ahora entonces eh, me voy a regresar a la unidad número uno y en la unidad número uno lo que yo voy a hacer es que voy a hacer clic aquí. Obviamente no voy a tener ninguna participación. Todavía no tengo participaciones porque no tengo estudiantes reales. Aquí no tengo obviamente mensajes, pero miren cómo me aparece la clasificación. Eh, perdón, la calificación. Eh, voy a mirar acá si yo puedo ampliar un poquito más esta. No la puedo ampliar más, pero yo espero que ustedes estén viendo bien. Sin embargo, no. Esperen que quiero estar segura. Y voy a ponerle a esto un poquitín más de tamaño, para que nos muestre más grandecita esta parte. Listo. Entonces, aquí me va a aparecer los estudiantes. Puedo ir haciendo clic en siguiente, en atrás. Si hago clic en siguiente me va a aparecer Juan Fernando. Si hago clic en atrás me va a aparecer entonces Girlena. Me quedo con Girlena que este va a ser pues como el ejemplo. Y miren que aquí me aparece, para yo poder desplegar, ¿sí? este, este desplegable, pero muy importante, como yo apenas creé un nivel, pero recuerden, eso no va a pasar en la vida real, porque tenemos que tener los criterios, por lo general uno nunca crea una actividad con un solo parámetro y con una sola característica. De hecho, si fuera un solo parámetro una sola característica, eso casi que me obligaría a tener dos niveles, ¿cierto? Dos, eh, sí, dos criterios con sus respectivos niveles. Entonces, como eso no va a pasar, porque es simplemente para el ejemplo, entonces ya ustedes vienen y dicen, bueno, a ver, dependiendo de lo que me dijo aquí Girlena, aquí me va a aparecer el mensaje. Eh, sí. Ella sí me entregó el trabajo, a ver, yo veo sí, sí me entregó el trabajo, bueno, y esa actividad cumple con todas las características que yo le solicité, sí, ah, bueno, entonces aquí ya tiene cinco puntos. En caso tal de que no, entonces, digamos, la actividad cumple con algunos y tiene muchos errores de ortografía, entonces yo vengo y le digo, Girlena, mira, pasó esto, eh, hice la revisión, pero veo que todavía no cumples, ¿sí? Le coloco aquí entonces la retroalimentación o la realimentación y le puedo decir entonces que le envíe una notificación a este estudiante y luego hago clic entonces en guardar. A ver, yo miro una cosa acá, así, es que no me, deja, no me deja sacar más, no me deja ponerlo más grande. Le digo entonces guardar y así ya entonces Girlena va a tener Dos puntos de esa calificación. Ok. Ahora me vuelvo entonces a el curso. Voy a poner esto otra vez del tamaño que estaba, diciendo para que no se nos vea muy malita la presentación. Me vuelvo al curso. Ya llegué aquí, ya estoy aquí. Ya estoy aquí entonces en el foro con rúbrica. Y voy a ver entonces la nota, cómo le quedó a Jirlena cuando yo le puse S2. Vamos a buscarla por acá. Eh, esto se va a morar un poquito porque te, tenemos una gran cantidad de actividades en esta aula de, de prueba. Espérenme en un momento, yo miro cómo lo puedo desplazar. Que es que a veces no se me genera allá. Eh, voy a buscar, Girlena hasta aquí, en esta fila. ¿sí? Voy a buscar entonces cómo voy a ver yo esa calificación de ese foro. Que fue lo último que creé. Entonces, aquí voy a venir y voy a mirar. Eh, aquí está la tarea con rúbrica. Y aquí está el foro eh, foro con rúbrica calificación. Aquí me debería aparecer a mí la calificación. Pero como en este momento, como les digo, no tengo participación de la estudiante como tal. Es decir, la estudiante aquí, voy a volver acá al, al curso. La estudiante aquí no ha participado realmente, ¿cierto? O sea, aquí no tengo una participación real de ella que yo pueda decir, ah, sí, mira, aquí ya dice Girlena, entonces yo ya le puedo venir y poner la nota, ¿no? O sea, eso, aquí todavía no lo tengo. Sin embargo, ese es el proceso, eh, pues, digamos, normal que ustedes, con el que ustedes se van a, a encontrar y al que se van a deber enfrentar cuando realicen entonces las rúbricas. Así entonces, ¿qué hemos visto hasta el momento? Hemos visto cómo se modifica cómo se asocia la, la rúbrica a una actividad, cómo se crea la rúbrica y cómo se califica. Ahora, para terminar, vamos a ver entonces cómo se modifica la escala de una rúbrica. Bien, para esto voy entonces a abrir de nuevo mi eh, documento. Esto lo voy a explicar porque es muy importante desde el punto de vista de la construcción que ustedes como profesores hacen y que es muy valioso. A veces... A determinados criterios, los profesores les eh, asignan unos porcentajes. Entonces, vamos a suponer que este vale 30, bueno, no, no está mucho. Vamos a poner que esto vale 20, vamos a poner que este vale 30, ahí ya tengo 50, el análisis también me va a valer un 30, ahí ya tengo un 80, y aquí la participación otro 20%, ya estoy en el 100%, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a suceder? Miren, yo les voy a explicar esto y espero que, obviamente, pues para ustedes sea muy claro. Porque cuando uno le asigna porcentajes a los criterios para la plataforma, esto va a ser totalmente transparente. Es decir, ese porcentaje para la plataforma no existe. No, no, Les voy a explicar por qué. Si yo tengo entonces acá eh, que son eh, cinco, ¿cierto? O sea, el cero no va a tener nada. O sea, cero es cero. Y yo le voy a decir entonces que aquí me va a cambiar estos, estos valores, ¿por qué? porque miren que yo tengo eh, desde el 1 hasta el 5 y lo que yo hago entonces es, es, tengo estos niveles entonces lo que hago es este total de este porcentaje lo divido del 1 al 5 ¿esto entonces cuánto me daría? me daría entonces que para cada una ya debe tener entonces un 4% ¿cierto que sí? un 4%, un 4% y así sucesivamente Ahora, esto por lo general no aparece en el formato cuando uno crea la rúbrica. Sin embargo, cuando un profesor a uno le presenta esto, es muy es valioso porque él lo está haciendo, es su experiencia, es la manera en cómo él ha aprendido, es la manera en cómo él lo ha realizado y es válido. Pero para la plataforma esto es totalmente transparente. Entonces me voy a regresar para acá. Voy a entrar a la rúbrica de tarea con rúbrica. Aquí voy a hacer clic en editar ajustes. Y me voy a venir para, ahora, vamos a hacer algo. Ah, bueno, muy importante, si quiero volver a la rúbrica, simplemente hago clic en la tarea, lo mismo que hice con el foro, vengo acá y voy a decir entonces, eh, definir la rúbrica. Cuando yo le digo esto, obviamente yo ya tenía una definida, entonces él me va a mostrar la que yo tengo. Listo, bien. Recuerden, si yo la dejo así tal y cual como está, con de 0 a 5, está súper bien, es decir, él va a tomar la nota con la que yo la configuré. ¿Cómo así, Paola, con la que yo lo configuré? Voy a duplicar esta ventanita y me voy a venir para la actividad como tal. Aquí sí le voy a decir editar ajustes para que veamos cómo la configuré. ¿Qué configuración le di yo para la calificación? Ah, sí. Yo recuerdo que en la calificación yo le había dicho que era puntuación, que la calificación máxima era 5 y que ganaba con 3. Entonces, lo que está haciendo la plataforma Mariacano Virtual es que está tomando este dato de calificación que yo le di y él va entonces a tomar estos niveles de 0 a 5 y los va a calcular internamente con estos valores. Gana mínimo con 3 o 3,5 y eh, esto es lo mínimo y esto es lo máximo para ganar. Ya sabemos que de aquí hacia abajo, 2,9 hasta 0,0, .0, pues es pérdida. ¿Ok? Bueno. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo puedo venir acá y cambiar, cambiar los puntos, ¿cierto? Aquí lo dejo en cero. Aquí entonces voy a venir y le voy a decir que sea cuatro puntos. Miren que para él el, el tema del porcentaje es totalmente transparente. ¿Sí? Cuatro puntos y aquí, obviamente, que sean cuatro puntos. Ahí yo ya tengo entonces un valor de qué? Del 20%, que es el que tengo acá. Incluso este porcentaje yo puedo venir y lo puedo poner aquí. Sin embargo, como les digo, esto es transparente. Para la plataforma. Puede ser para nosotros desde la lectura, desde la construcción de la actividad y desde obviamente la interacción que tenemos con este eh, proceso de, de, de la rúbrica, de la construcción de la rúbrica, pues puede ser para nosotros entendible. Pero para la plataforma va a seguir siendo lo mismo. Si coloco desde 0 hasta 5 o sea, este que tengo acá, sí o si coloco ya la división del porcentaje entre cinco. ¿Está claro? Entonces, este ya con este es con el, con el tema que, que termino, que es modificar la escala de la rúbrica. Entonces, si ustedes quieren modificarla y proponer acá los porcentajes, adelante. Ustedes tranquilamente lo pueden hacer. Pero si ustedes consideran, no, no va a ser necesario, o sea, yo simplemente me voy a quedar con los niveles, porque ya Paola me explicó que para la plataforma esto es transparente, o sea, ella va a seguir calificando de según... La configuración que yo le haya dado, entonces yo simplemente puedo estar totalmente tranquilo como profesor, como autor de contenido, como docente, mediador de ese curso, que o esa asignatura que lo puedo dejar así, sin el porcentaje. ¿cierto? Entonces vengo y lo quito y lo puedo dejar así. ¿cierto? Bueno, profes, entonces es así como llegamos al fin eh, de este webinar en el que estamos entonces creando rúbricas que facilitan el seguimiento de las aulas de mariacano virtual Ahora, eh, voy a hacer aquí una pequeña pausa, voy a regresar a, a este momento, ¿cierto? voy a regresar aquí y quiero entonces saber si tienen dudas, inquietudes frente a lo que acabamos de ver eh, y pueden ir levantando la manito para que entonces empecemos a responderlas. Bueno, profesor, entonces, en, en este caso, como veo que no tienen dudas, inquietudes, eh, voy a pasar a... Ay, Ch Hola, Sandy. En el Chagallu Chagallu Ah, sí, Ah, bueno, vengan, yo miro por acá. Miremos, miremos, buenas noches, claro que sí. Bueno, profe Osiris, eh, te volviste a encontrar cuando creé la segunda rúbrica del, del foro, no, porque tú no accediste por la misma parte. Yo digo es cuando ya. Ah, cuando, o sea, porque tú mostraste. Después de que la creé. Sí, o sea, no, yo digo antes de crearla, cuando dijiste cogiste la rúbrica que le diste guardar, y él te llevó a como a otro lado. Y ya después empezaste ah. a crear la rúbrica. Pero me perdí ahí en el momento. En cómo hago para irme a crear la rúbrica. O sea, ya entendí todo el proceso de que tengo que darle la rúbrica y él me obliga a irme a, a organizar la rúbrica. Eso ya lo entendí. Pero me sí. perdí en el proceso de cuando le doy a la tarea a la rúbrica, cuando la tarea me dice que me falta hacer la rúbrica y en el momento que usted le dio, o sea, yo no sé si usted le dio clic a la rúbrica. Listo. O qué fue Perfecto. Vamos, vamos a verlo hacer. Entonces... Yo me voy a regresar para acá para la unidad número uno y voy a crear otra rúbrica, voy a crear otra actividad. Incluso las rúbricas yo las puedo colocar después de, tenido, después, de la actividad, o después de tener ya una actividad creada. Con, o sea, yo lo puedo hacer sin ningún problema, la plataforma me va a disponer esas herramientas. Esperemos un cómo le la plataforma, mientras que nos carga, el lo iremos por acá y nos deja regresar a la unidad 1 rápidamente. Bueno, aquí sí. Entonces, ¿qué hago yo? Lo primero es que vengo a este, que es el botón mágico del módulo el botón mágico de la plataforma Marecano ¿Qué? Virtual, que cuando hago clic aquí, hola, hola. ¿Se está viendo bien? Ya sí, es que no estaba viendo, pero ya sí. Listo, Ok. O sea, yo todo que... eso lo sé crear, yo sé crear la tarea, eh, eso. Yo, eh, yo me eh, perdí pues, después de cuando tú le diste guardar, cuando ya yo tenía que crear la rúbrica. Ahí fue eh, cuando eh. me perdí. Entonces creemos otra tarea con rúbrica. Ya ustedes saben crear todo lo demás. Yo voy a quitar todo esto. Y me voy a venir entonces para calificación. Aquí es donde yo voy a elegir cuál va a ser la calificación que quiero. Elijo la rúbrica. Eh, lo va a decir que sea con 3.0. No lo va a colocar dentro de ninguna categoría. Y yo puedo entonces hacer clic en guardar cambios y regresar al curso o clic en guardar cambios y mostrar. Si yo le digo guardar cambios y mostrar, de forma inmediata me va a llevar a la rúbrica. Pero si a mí se me olvida, por ejemplo, y yo ya tengo en mi psiquis eh, el hábito de hacer eh, clic en, este, en esta opción de guardar cambios, entonces simplemente lo que hago es, hago clic aquí, y aquí voy a venir a la, al piñoncito, a este que está aquí, le digo definir la rúbrica. Listo. Y aquí ya me aparece. Te le doy un nombre. Ya, nombre ya, ya a la eh, ahí fue donde me había perdido, pero ya, yo pensé que era, yo vi que en el foro lo habías hecho así, pero pensé que para la tarea se había hecho por otro lado porque no me acordaba del piñoncito, pero ya, con eso ya la cogí. Ah, listo, listo, pues, eh, profesores. bueno, vamos entonces por acá, regresemos acá, a estrategias, eh, esa rúbrica también aplica para la, para la calificación de actividad grupal, eh, sí, claro, claro, si yo ya tengo de forma previa la configuración de mi actividad, que sea en grupos, igual, ella va a aplicar para ello, listo, entonces, así que, creo que es una buena que nos evita, pues, uno a la calificación. Eh, ah, bueno, en, en esta parte que la profe, profe Osiris nos dice, que no te queda claro porque sí son cuatro puntos, porque recuerda que la plataforma va a estar sujeta es a la. Sí, eh, eso sí me quedó ya, claro. O sea, a yo entendí, la, por ejemplo, lo del porcentaje, que el 20%, entonces tú lo que hiciste fue dividir 20 en cinco puntos, para cinco, que diera cuatro ajá. por cinco, 20, ¿cierto? Pero no me sí, parece justo. Que yo le ponga cuatro puntos al que entrega y cuatro puntos al que entregó a medias. Pues digamos que no me parece que entonces la rúbrica sea apropiada para uno darle ese porcentaje, porque no sería justo que la plataforma le dé el mismo puntaje a quien lo haya entregado, eh, sea completo o incompleto cuando no debería ser así. No, no va a pasar eso, porque mira, lo que va a hacer él aquí es, como él va a estar sujeto, va a estar sujeto a la evaluación que yo le definí. Sí. Yo le definí entonces que fuera máximo 5 y para probar que fuera 3. Sí. ¿sí? Entonces, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Si yo vengo y le digo a la rúbrica, volvamos a entrar por acá a la que yo tengo con rúbrica. Si yo vengo y le digo a la rúbrica, abandonemos esto. Entremos acá. Y entramos acá. Y califiquemos la nueva Girlena. Entonces, si yo vengo acá y le digo, no, vea, aquí yo no le he puesto los cuatro puntos, ¿cierto? No le he puesto los cuatro puntos. Él lo que va a seguir haciendo, digamos, como por debajo, es decir, eh, que no, no es transparente al usuario, o sea, no, eso no lo va a ver el usuario, es que para la plataforma esto va a seguir siendo un 5, esto un 4, esto un 3, esto un 2, esto un 1, ¿sí? Entonces, aunque yo lo divida por 4, él va a seguir tomando esa ponderación de estos mismos puntos pero amarrado al total que yo le di de la nota mínima para aprobar y de la nota máxima, pues que ya es la aprobada, ¿cierto? Con la que gana, o sea, el 5. Esto va a funcionar así, va a funcionar como si fuera qué, como si fuera eh, estos mismos puntajes. 0 puntos, 1, 2, 3, 4 y 5. Solo que aquí yo le voy a cambiar eh, los puntos como para que dialogue, es decir, para que tenga eh, como coherencia con el porcentaje que hay aquí y lo que se está presentando aquí, pero va a seguir la plataforma tomando estos puntajes. Entonces, si yo tengo un 20% aquí y a este le doy 4, cierto y él no presentó nada y hago clic aquí, para la plataforma es un punto. Entonces, por eso es importante que ustedes lo sepan por si lo quieren hacer así, con los porcentajes de una vez desde acá o si simplemente la presentan así, tal cual, como digamos, pues en, en la universidad se ha manejado pues desde siempre, precisamente porque como nuestro sistema es el muro, entonces él hace ese, ese cambio, ¿listo? Profes, claro. Pues, pues sí, o sea, sí, ahí lo entiendo cuando me lo explicas, pero entonces no, o sea, porque es que si yo le quiero dar, por ejemplo, la presentación no tiene tanta relevancia como el análisis, le quiero dar un 40%, entonces no. divido esos puntos. Para que me dé 40, ¿cierto? Sí, exacto. Lo ¿Y lo, y, y, exacto. Y tú Exacto. O sea, lo que le daría, por cuánto? decir, 8 puntos a cada, a cada porque son 5. Eh, porque al 0 no le doy nada, eh, entonces 8 por 5, 40. Eh, al 0 no le doy. Eso. Y entonces cuando la plataforma me califica, la plataforma realmente le da, solo un, le da un 40% a ese ítem que yo le haya puesto eso. O sea... Aquí, digamos que no existe, sí, ahí está el 40%, o sea, van a estar los 40 puntos, ¿cierto? Nosotros hablamos de porcentaje por la plataforma de puntos. Sí, van a estar los 40 puntos, ¿sí? Pero recuerden siempre, en la plata, para la plataforma, el cambio aquí de puntaje no va a ser eh, algo, pues con lo que ella vaya, digamos, como a, a obedecer. Ah, no, yo le pongo a este... En el análisis, este sacó 40, eh, bueno, no hay, no hay conexión entre las ideas propuestas, pero va a sacar 40, claro, uno ve eso y uno dice, no, pues eso es un montón, no sería coherente hacerlo así, ¿cierto? Para la plataforma tampoco hacer 40 entonces ya qué hace, no, es que aquí es un punto, aquí son dos puntos, aquí son tres puntos, porque esto es, eh, digamos, pues necesario explicarlo, porque dentro de las diferentes eh, experiencias, pues, que hemos tenido con los diferentes profesores y autores de contenido, Muchos proponen que al momento de crear esa, las rúbricas proponen otras escalas diferentes a estas, de 0 a 5, te las proponen con porcentaje. Es válido, claro, pero miren lo que yo les decía ahorita, si yo tengo aquí en esta rúbrica, vamos a modificar por acá, vamos a entrar de nuevo a la actividad y modifiquemos. Si yo a esta rúbrica, aquí desde, desde la, la concepción que yo tengo, le doy el, el 30% a esta opción, que, es este, que estos son los criterios, y me vengo para acá, para la plataforma, eh, tarea con rúbrica, aquí si fue de cierto. Vamos a modificar esta. Modifiquemos la rúbrica. Ya él me la creó. Y yo vengo acá y le digo 40%. Miren que aquí esto no tiene ninguna injerencia, aquí no hay puntaje, aquí no hay absolutamente nada. O sea, esto no se va a hablar, este porcentaje no se va a hablar con esto que voy a poner aquí. Supongamos que entonces aquí pongo 8, ¿cierto? 8 por 5, 40. 8, 8, 8, otro 8 y el último 8. Esto entonces no va a tener obviamente una coherencia, pero no va a tener coherencia desde lo tecnológico, desde la... Eh, desde el cálculo del puntaje o desde el cálculo de la calificación, esto no va a tener coherencia. Y es, es también válido lo que se dice, ah, pero ¿cómo así? Entonces yo vengo y le pongo a la actividad que no cumple eh, los parámetros 8 como si, si hubiera cumplido, pero para la plataforma sigue siendo 1. ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros les explicamos. Si quieren hacerlo así, pues adelante. O sea, eso es válido porque hace parte de la experiencia. Pero la recomendación es que se trabaje con los niveles de 0 a 5 y aquí entonces son estos los que se tienen con estos que son desde 0 a 5 es decir, aunque yo le ponga 10 puntos a lo que yo le ponga ya la plataforma tiene estipulado que el primer cuadrito es 0, el segundo cuadrito es 1 no importa lo que yo le ponga sí señora, exacto, no importa lo que se ponga pero claro que si yo le pongo a esto un 30% solo acá eh, por ejemplo como está aquí un 40% y aquí vamos a suponer, a este le pongo el 40% y dejo todo normal, 0, 1, 0, entonces el estudiante va a decir, pero venga profesor, aquí no hay, un, aquí no hay, si yo vengo y sumo 5 más 4 más 3 más 2 más 1, ahí no me da el 40%, ¿cierto? Porque los estudiantes también van a reaccionar a la lectura, ¿cierto? Lo que yo les decía ahorita. Esto es una lectura de una gran cantidad de recursos que hay aquí, sin embargo, la plataforma OBDC es... Al, a la nota mínima y, al, y a, la no, a la nota máxima. En este caso que le dimos tres y sí. le dimos cinco. Y aquí va a obedecer es a esto, a lo que ella ya identifica y maneja. ¿Sí? Mm, Entonces, por gracias. eso la recomendación es que ustedes siempre lo presenten de esta forma. Bueno, profe Siris, con mucho gusto. Bueno, no sé si alguien más tenga dudas. Bueno, Luz Estela nos dice que es complique. Eh, bueno, Luz Estela, ¿y tú lo ves en Complique por qué? desde el punto de vista de la construcción del instrumento como tal, porque si de pronto en esto tienes algún, alguna duda, alguna inquietud, o quieres fortalecerlo, eh, pues no es sino que nos pidas, eh, nos esté de una asesoría, y nosotros entonces te vamos a apoyar en cómo realizar la construcción de ese instrumento. O si lo que ves como complique es la construcción de este proceso, pues no hay ningún problema, nos puedes decir, eh, si necesitas que te volvamos a asesorar, en la construcción desde la mediación técnico-pedagógica. Sí, la verdad, sí, la verdad me parece complicado desde la construcción del documento como tal, y luego para pasarlo nuevamente allá a crear la rúbrica y todo este cuento, eh, sí me parece que es, o sea, es demasiado, demasiado el, el esfuerzo, y demasiado lo, el, la dedicación que como docente hay que tener a todo esto. Ah, bueno, sí, o sea, eso sí es verdad, y digamos que no es negociable, es decir, eh, si vamos a crear como docentes una actividad, obviamente no va a ser negociable eh, no colocarla dentro de este formato, ¿sí? aunque a veces sucede y nos hemos encontrado en diferentes aulas en momentos de las revisiones que no está pues el formato como tal, pero eh, sí si debe de tener por lo menos, aunque no, no se está utilizando el formato exacto, sí debe de decir cuál es la estrategia, cuáles son los parámetros y cuáles son las características. Eh, obviamente, esto implica un esfuerzo en escritura, un esfuerzo en planeación eh, de la actividad, un esfuerzo en la proyección de qué es lo que se va a lograr. Pero si nosotros queremos tener como docentes un proceso coherente de enseñanza, para que el estudiante pueda tener un proceso coherente de aprendizaje, es vital que utilicemos estos parámetros. O sea, es decir, aquí están, esto es como si fuera un trayecto, un caminito, una ruta de todas las acciones de aprendizaje que el estudiante debe realizar para poder realizar para poder construir esta evidencia y la primera la primera eh, que se evidencia pues dentro de los parámetros casi siempre debe ser haber leído el libro de aprendizaje o en los contenidos de la unidad tal o el material de estudio de la unidad tal dependiendo obviamente de la tipología de asignaturas que ustedes estén manejando pero eso sí, profes, es vital. Y si es como dice la profe la profe eh, Luz Estela, si es un esfuerzo de parte del docente, claro, eso hace parte de nuestra labor docente. Yo que llevo 23 años de docente, eh, me ha tocado construir y reconstruir de todo, actividades, módulos, unidades, temas, temas, y a uno ve que es un trabajo que no es algo, algo sencillo. Bueno, el profe Jorge Alzate por aquí nos dice que si les comparto el formato de la rúbrica, claro que sí, ya mismo, qué pena, les voy a tapar aquí un momentico la pantallita y se las voy a poner acá. Recuerden que, eh, aquí, bueno, ya tenía una copia, recuerden que igual no solamente este va a ser el único formato de rúbrica que hay, existen muchísimos en Google en internet que ustedes pueden hacer la consulta y pueden entonces realizar así si una vez hagan la consulta puedan entonces eh, también realizar los ajustes pertinentes, es decir ah, yo voy a colocarle a los estudiantes, por ejemplo, como actividad realizar una video entrevista eh, entonces yo buscar una rúbrica de cómo evaluar un video pero es un video deportivo, es un video informativo porque los videos también tienen tipologías, entonces eso hace parte que eh, de nosotros, o sea, de ese esfuerzo de esa creación, bueno Profes, y ya para terminar, les quiero aclarar algo, miren, yo tengo una gran preocupación y es porque eh, hoy estuve validando, ustedes saben que al momento, voy a abrir por acá, al momento de terminar eh, estas capacitaciones, eh, yo siempre, y bueno, también eh, Joana, cuando Joana es la presentadora de, de el webinar, nosotros les hemos compartido a ustedes, eh, este registro de asistencia ¿cierto? pero estoy muy preocupada porque he visto que no todos la están llenando y este es digamos la evidencia que nosotros tenemos para poder realizar al final del proceso la certificación entonces yo les voy a pedir a todos ustedes que por favor, a veces ustedes saben que por muchos motivos porque tenemos mucho trabajo porque estamos agotados, porque este horario es un poquitico fuerte eh, estamos un poco presente ausentes o sea está, estoy pero como que no estoy entonces yo les voy a pedir que en este momento por favor que es al final si estén si son tan amables para que por favor llenen de forma consciente y completa este eh, documento este formulario ¿cierto? aquí entonces está ya sabemos que es una capacitación vamos a hacer clic en siguiente vamos a comenzar a llenar los datos y yo ya les voy a compartir entonces por aquí eh, el nombre del webinar el día de hoy. Déjenme un segundito, voy a abrir por acá, eh, profesores, la capacitación. Plan de capacitación, esto es todo un proceso de planeación, esto es todo un proceso de eh, que nosotros pues hacemos desde Maracano virtual para Ustedes de planeación y de preparación aquí les voy a poner entonces el nombre webinar aquí está se los voy a dejar así con, esa, con ese resaltadito para que sepan que ese es el que vamos a copiar, ese no lo vamos a copiar, bueno, entonces después de que elegimos capacitación, el rol en este caso somos profesores, si ustedes son administrativos, eligen que son administrativos en caso tal de que no eligen la primera opción, luego entonces vamos a tener, si soy profesor de la María Cano, elijo el programa, ustedes eligen el programa al que pertenecen, la facultad, la sede, el tipo de capacitación, aquí entonces eh, vamos a colocar... Estrategias didácticas. Y aquí es donde entonces vamos a colocar lo que yo les acabo de copiar acá. Vengo, copio todo esto, o simplemente lo doy clic derecho copiar. Y aquí en el punto 8, este es el tema de la capacitación. Webinar, crear rúbricas que faciliten el seguimiento en las aulas de Maricano y virtual. En la modalidad, vamos a poner virtual van a colocar sus nombres completos la fecha de hoy, el horario de capacitación eh, en este caso fue una hora 30 el moderador en este caso mi nombre es Paola Andrea Quintero Aguilar, no vamos a colocar hoy la URL del, del evento ya ustedes entonces van a definir si autorizan o no el manejo de datos personales y si las orientaciones, aquí fueron explicaciones, fueron claras, un, cinco estrellitas, si no fueron tan claras ya ustedes entonces van mirando el nivel, de, dependiendo de lo que ustedes entendieron y comprendieron, y recuerden, profes, eh, esto puede ser al inicio una gran cantidad de información, puede ser mucha información, pero eso no quiere decir que ustedes tengan entonces pues ya que volverse unos super expertos en rúbricas, porque como les digo, no solamente es el tema tecnológico, la mediación tecnopedagógica, sino que también es la construcción de la actividad. En caso tal de que ustedes eh, de pronto sientan que es eh, complejo, que de pronto no manejan muy bien ese formato o algo, pueden solicitar una capacitación. Eh, y yo con todo gusto los puedo capacitar. Eh, mi correo es paola.quintero, el de la Fundación Universitaria mariacano. Me pueden escribir ahí y me pueden indicar, bueno, Paola, mira, me hace falta que por favor eh, me orienten en esto. O si ya es en la parte de la mediación técnico-pedagógica, sea en la construcción de la plataforma y no recuerdan o tuvieron un inconveniente o algo les pasó, ustedes se pueden comunicar acá con la mesa de ayuda y tanto mi compañero eh, mi compañero Nelson o bien sea alguna de, de, las, de las asesoras pedagógicas Joana o mi, o, yo, o mi coordinadora Dubis o yo, podemos estar entonces acompañándolos en este proceso. Bueno, profes, eh, por favor, manito levantadita. De quienes ya llenaron el formulario, recuerden que esto es muy importante para nosotros, para poder, eh, eh, levantemos la manito, para yo ver las manitos levantadas, no las bajen si son tan amables. De quienes ya llenaron el formulario, mm, si son tan amables, no las bajen, que esto pues obviamente nos va a quedar aquí grabado como evidencia de que ustedes todos pues estuvieron en esta capacitación, no bajen la manito. Listo, perfecto. Bueno, profes, para todos ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Les deseo a todos una feliz noche y eh, un merecido descanso. Nos vemos entonces eh, la próxima semana en el próximo webinar que vamos a estar eh, compartiendo con ustedes y eh, bueno, hasta pronto.